Pues sencillito porque básicamente lo que voy haciendo es en la, melodía, en la melodía con los acordes, ¿vale? Voy cambiando de, de inversión del acorde y con eso voy sacando la melodía. Entonces empiezo con un sol, doy la prima al aire, la cuerda, la cuerda re, y pongo un sol con formato F. Ahora voy a poner esto que es, puede ser la menor. O bien eh, dos sexta según le metamos esta cuerda o no. Así es. En la, eh, vamos, vamos a considerarlo la menor. Y ahora meto el solo en formato D, ¿vale? Sin la cuarta. La, cuando digo D... Todavía dejo el sol, y ahora meto un sol séptima. Y aquí hago... La menor, re, la menor, sol. más complicado es que hay que cambiar pues prácticamente cada sílaba a un acorde distinto pero despacio poco a poco y va saliendo perdón ah. solo repito dos veces y ahora viene la parte de que esto me voy a sol aquí abajo sol barra meto un do esto sería do en formato re formato de mejor dicho solo otra vez y meto esta notita vale no hace falta podría hacer más cosas pero con esto es suficiente Repito, ahora me voy a la menor, vale, y ahora vuelvo a repetir, y en este caso le meto la cuerda cuarta. Al aire la cuarta al aire perdón para que suene con más sonoridad bueno, básicamente lo mismo pero vale con la cuarta al aire entonces repito entero despacito a ver si me sale Y vamos, que no tiene más historia porque son acordes. Venga, con Dior.